que recordaremos que soñaremos toda la vida tú decides diversión o descanso descubrir o sanar placer o pasión adrenalina o tranquilidad en la eterna primavera caben muchos planes